Sin embargo, comentarte, Saraí, de que los trabajadores de La Paz Limpia, acá en la ciudad de La Paz, ya nuevamente están anunciando medidas de presión, esto debido a los despidos que ha existido por parte del municipio. En ese marco nos encontramos en este momento con la representante de los trabajadores. ¿Cómo está doña Jesús? Buenos días, había en directo. Sí, muy buenos días población, señores periodistas, muy buenos días. Nosotros ya nos hemos callado, nos han retirado de nuevamente. Nosotros quiero que se respete. señores jueces, no ha no hacer respetar, nosotros queremos justicia, nosotros queremos trabajar por esa manera, ahora nosotros vamos a ir, si es posible, hasta Sucre estamos en eso, nosotros, mis compañeras con sus guaguitas más van a ir a Sucre y de allá a Caminata, vamos a decir uno se nos huelga de hambre en Sucre, vamos a hacer porque el juez se ha parcializado con los patrones autitas con los eh, empresarios de Rubén Cofré, entonces, nosotros no estamos de acuerdo en esa manera, por eso estamos acá señorita periodista, y nosotros trabajadores? Somos, eh, pero... somos 69 trabajadores. ¿Desde sí. cuándo les han despedido? De 24 de octubre. Nos ha retirado, acá está sin este, el memorando, aquí sin justificación, nos ha votado, a nuestros compañeras les ha votado. Y acá dice, no, dice, pues que les retire, acá dice, por parte, por parte, dice eso. El señor juez, ¿qué ha pasado? El señor juez, quiero que se manifiesten, ahorita que está, tienen que manifestarle a los señores jueces, señorita periodista, nosotros no nos vamos a quedar así, si es posible, hasta nuestra vida, si es posible, vamos a dar, porque ya estamos cansados con este empresario de La Paz Limpia, le está maltratando a nuestros compañeros dentro del trabajo que están trabajando y nosotros vamos a estar sobre eso. No nos vamos a callar, nadie no nos va a callar, señor periodista. En eso muchas estamos gracias. muchas gracias. Muchas gracias, doña Jesús. Y bueno, de esa manera los eh, trabajadores de La Paz Limpia nuevamente estarían retomando las movilizaciones para ahí. Muchas gracias, Nora. Vamos a seguir de cerca lo que suceda justamente con los compañeros de La Paz Limpia, porque ya sabemos que ese, ese, en este caso es la segunda vez que sucede y que de alguna manera sigue perjudicando a las diferentes familias que dependen de esta fuente de trabajo para continuar con su manutención. Muchas gracias, Nora, por la cobertura y por los detalles.